Bien, entonces vamos a ver, ir analizando. Bueno, ya que hemos hablado de. Ya que hemos hablado de varias cositas en, en esas partes que he hecho de videos, porque pues los, los voy a dividir en varias partes para poder como trabajarlos y, y ir modificándolos. O sea, que tengo que ir pensando para poder eh, hablando hablar de los temas de que quiero ir hablando, ¿no? O sea, y como decía, bueno, o sea, ya para poder, digamos, ya arrancar a, a uno a diseñar ciertas cosas, pues ya, pues, aquí ya él tiene pues toda la parte inicial, que es como la esta, él lo dividió como decía, en la parte de research, hay otra parte que dice ingeniería, y otra no sé, otras como biomedical, ah, este espacio no lo había visto, ¿verdad? o sea, no, o sea, yo creo que esto es, esto es lo chévere de estos modelos, que tienen muchísimos secretos, porque pues igual este es un entorno virtualizado, pues, a nivel pues súper profesional, o sea, digamos en el sobre se puede generar este este tipo de iluminación y, y detalles, digamos, de aquí, mira, están los rociadores, o sea, o sea estos son conceptos bastante, sí, o sea, son bien, bien trabajados, o sea, digamos, el source, sí, o sea, utiliza, ese engine es muy poderoso para creación de los colores, mira, para la parte de iluminación, el ambient occlusion, o sea, todo esto está, digamos, virtualizado ahí en el source, sí, porque ellos, o sea, digamos, nosotros podemos poseer el mapa porque lo creamos, pero. Eh, en un formato BMF o B, BF, B, BMF, B, BM, BRF, BRF creo que es el formato o también pues eh, lo podemos así jugar en línea, así como estoy haciendo acá, pues todas las mecánicas digamos básicas de uno poder caminar todo eso, eh, la utilización de la bomba, que es esto pues esto ya tiene que ver con el juego ¿no? o sea, poderlas tirar todo eso ya está pues configurado ahí en la, en el engine, entonces eso hace parte como del juego, pues bueno, eso para la gente que no sepa, ¿no? porque pues, entonces podemos, podemos cerrarnos ahí, eh, saltar, o sea, todas esas son cosas súper básicas que yo sé que pues, hay mucha gente que ya lo va a saber, porque pues, igual eso es lo básico que uno puede hacer en un juego, pues en hoy en día, no porque pues igual también hay, ahorita pues, ahorita hay muchos acabé de ver ahorita un, un tráiler de un, de un juego que está utilizando un error de, de diseño de videojuego para pues para crear otras cosas, digamos puede alzar las cosas así como uno ve en esos juegos que no, no quieren hacer las animaciones de, de levantar las cosas, sino que las levanta en levitación la y las tira, ¿no? o es un error de ingeniería que están tratando de aprovechar para para crear un un juego para crear. este me fue ahorita el nombre el. Eh, lo acabé de ver. Lo acabé de ver en internet, pues yo, acabó de ser anunciado en el E3, ese ese juego, ¿no? Entonces, pues, como que va a salir, o sea, va a salir porque ya, ya fue anunciado. Eh, en el E3 que hubo ayer. Ayer y antier estos días. Entonces.. Eh, a partir de eso, bueno, eso es un tema que tenía ahí como en la mente, pero pues igual. Ya aquí, digamos, o sea, van a haber muchísimas cosas que lo que digo, o sea, digamos aquí pues un ventilador por allá en el segundo piso, pues va a ventilar ahí a las matas, ¿no? Entonces, van a haber un poco de cosas que yo sé que pues lógicamente eso no es no es que sea, no es que esté hablando mal del diseñador de este mapa, sino que simplemente son cosas que son para, para o sea que, que no se van a pensar, como decían en la parte anterior o lo que venía hablando es que no se van a pensar cosas ciertas cosas pues para pues por, para el objetivo que es la creación de los, de los juegos o sea para un juego, ¿sí? o sea, ellos muchas veces digamos eh, los creadores de, de, de niveles o, o los level designers pero ya a nivel profesional pues ven muchas revistas, miran videos, miran cosas por en internet y... O sea utilizan esos conceptos, tratan de utilizarlos pues no a nivel pues arquitectónico y ellos, porque ellos no son arquitectos, no tienen por qué saberlo. Sino que eh, esos crean, o sea, buscan crear esos entornos y igual, digamos, hay veces abusan de algunos elementos, como por ejemplo esos, esos triángulos que están colocados por todo lado, pues ya, o sea, eso ya digamos uno son cosas que que pues ya uno después ya después de aprender ciertas cosas pues ya tú no vas a cometer esos errores sí pero son cosas y digo lo mismo o sea son cosas o sea, hay muchísimos aciertos o sea aquí hay muchísimos aciertos a nivel de diseño o sea muchísimos aciertos es lo que mejor que he visto este es uno de los mapas que más eh, me ha gustado pues hay varios o ya creo que voy a hablar de varios porque pues igual voy descargando los que quiera, igual no sé que no pasa nada, pues que los podamos utilizar, las podamos mirar, o sea, para eso fueron creados. Eh, eh, aquí tiene muchísimos detalles, aquí tiene una zona como de escultura, tiene muchísimos detalles que, que le, le hizo. O sea, inclusive yo creo que o sea, esa, esa edificación que fue utilizada para este tipo de como dividió así en los tres en las áreas de ingeniería y todo porque digamos vamos a empezar por acá en la, en la área research bueno ahorita me, me vuelvo a salir por ahí eh, ese es un error que o sea, digamos en la parte cuando uno ya ha jugado y eso pues se da cuenta que este, esta zona digamos en, en, el, en los mapas reales que son los que hace Valve pues ellos, ellos tienen... Ellos tienen mapas en los que tenemos que caminar muchísimo. Entonces, pues, así como por acá, eso se hace muy largo, entonces ya empieza a hacerse muy aburrido el mapa. O sea, cuando uno está en una partida, pues ya las cosas, o sea, digamos, caminar todo este espacio y todo este espacio así, digamos, cuando hay muchísima gente en línea pues no va a haber problema pero, o sea, sí va a haber problema porque igual esto es muy largo sí. esta caminada es muy larga muy larga, entonces es un error del mapa, o sea, digamos o sea, a nivel de o sea, a nivel de diseño puede estar súper bien, esto se ve súper bien esto se ve súper bien está muy, muy bien modelado bien puesto, bien diseñado todas las cosas en su detalle o sea, todo como debe ser Inclusive hay veces uno ve, o sea, comparando con algunos diseños que uno ve por ahí, esto es un lujo, o sea, digamos, una parte de la parte de visualización y, o sea, lo que es el Source en general es que es fantástico, o sea, es de esto y el Unreal Engine es muchísimo, o sea, se dan muchísimo la batalla porque pues igual son, o sea, mira el detalle, o sea, el estuco se ve como, o sea, esto es un lujo, o sea, esto es un lujo de modelados, o sea, yo sé que... Eh, yo eh, yo sé que voy a poder compartir esto con la con otros arquitectos porque pues la verdad es que o sea, el que no le gusta esto no le gusta la arquitectura sí si ¿Sí me entiendes porque es lo que quiero decir porque porque la verdad es que esto es un nivel gráfico es un deleite o sea tiene sus hay, hay unos errores ahí como de la de la parte de, de, del sombreado y eso pero pues de pronto es porque igual no, no el, ese Hammer no nos permite hacer un rap entonces como que los modelos, sí los modelos están directamente en source creados entonces en el hammer y se montan al source que es una plataforma pues totalmente online, entonces pues eh, pero pero pero no importa igual de todas maneras pues aquí tiene algunas divisiones, sí eso, eso ya, pero de pronto eso se puede solucionar esto se puede solucionar, eso no tiene, eso se puede solucionar, son detalles que ya uno aquí entrando directamente al uno aquí entrando directamente al. al entrando directamente al, al, al, al. A la parte de modelado. O sea, en la, los que saben de modelado ya me entienden, sí, ya todos me entienden. Eh, pero los que no, pues entonces aquí ya pues uno va a poder como. Que configurando todos esos temas, ¿no? O sea, eso es un trabajo vastísimo, vastísimo porque esto no es fácil. O sea, el que creyó que esto es fácil está, pero mal, o sea porque esto no es fácil, o sea, esto hay que dedicarle horas y horas y horas de tu trabajo y tu tiempo y esfuerzo y mirar videos y leer libros, leer internet o sea, para, model, para hacer un modelado así como este o para trabajar digamos en esta industria de los juegos, <risa> ese es y aparte que hay que contar con suerte para poder como pues, si algún día puede entrar a una a una a una desarrolladora o crear tu propia empresa, ¿no? que eso sería como lo más lógico que se podría hacer porque pues la verdad emplearse, o sea, emplearse en, en ese sistema como está hoy en día no, no, no es recomendable, ¿no? Entonces bueno, eso es otro tema, pero pues igual, ya entrando aquí en lo que, en lo que es materia, de lo que es, de lo que debe ser, aparte pues, de lo que, de lo que ya tiene que ser en, en las mecánicas o lo que uno tiene que ir realizando, pues, eh, el juego de todas maneras tiene sus limitaciones, y digamos, el counter, pues, eh, la idea es como un shooter, es la idea de un por eso existen pues, los géneros de los videojuegos también, como en el cine. O sea, este es un shooter en todas las reglas, ¿sí? en todas las reglas. Esto es un shooter, entonces el objetivo es matarse unos con otros. Ese es el objetivo general de el, sí, el general y el principal. ¿eh? Entonces, pues aquí lo que uno pues va caminando hasta que se encuentran pues, los jugadores reales. ¿no? Porque pues, no es lo mismo jugar aquí con, con esos personajes que son unos tontos. A jugar con gente real, ¿sí? ya con gente que es, lógicamente las personas somos muchísimo más inteligentes que las máquinas y, y la persona, pues sí, o sea, eso es una pasada, es como dicen, o sea, este juego es porque sea, hay gente que eso <risa> hacen así, saltan, hay gente que tiene una habilidad para disparar bestial, entonces, pues eso ya son cosas que, que bueno, o sea, ya, ya sí, es la parte, eso es lo, lo divertido del juego, es eso. Entonces, pues ya, eso ya es, sí, más adelante. ¿no? Aquí tiene un poco de zonas perdidas que yo no lo hubiera hecho. Pues digamos, esta zona que, que vaya perdida y esta también. O sea, esto, o sea, digamos, hay que, o sea, hay que olvidarse que estamos diseñando, digamos, un edificio y empezar a diseñar un nivel, un nivel de un videojuego, que es muy diferente porque, pues, igual, eh, o sea, eh, primero hay que diseñar el edificio y después sí podemos ir corrigiendo esos detalles, no podemos dejarlos como así. Porque pues eso es un error de nivel, sí, un error de nivel que no, pues que no va a ser tan jugable, no va a ser tan interesante jugarlo, no vamos a poder como tener esa, esa, esa interactividad. Bueno, aquí ya podemos ir a empezar hablando de lo que esas letras que dicen A y B, o sea, son para poder digamos eh, utilizar el juego en la parte de, de ubicar una bomba, que es la que yo llevo acá, que es esta, en los puntos A y B. En los puntos, ahí ve que son los que. los que son para poder ubicar la bomba, ¿no? Entonces, ahí nos tiene, bueno, nos pone estas cositas, todo hasta ahora, ya, ya jugándolo y hablando y pensando, ya me voy dando cuenta que esto, esto, o sea, ahí tiene pues sus cositas ahí atravesadas, bueno, no sé, esos son. esos son. esos son pegas ahí que pues igual de eso se puede ir corrigiendo después, ¿no? O sea, digamos, es a nivel básico de lo que se tiene que, que, que pensar es este sitio. Este, este que es el de la ubicación de la bomba, este es el. <ríe> este básico que es el de es el punto central donde, donde, donde tiene que unificarse todo, sí. O sea, como que todos tienen el objetivo básico de los de, los de ubicar, de los de los mapas de ubicar la bomba, de poner la bomba. Pues es, es el sitio donde se va a concentrar la gran cantidad de gente. Digamos, este, este juego, aparte de ser un shooter, pues tiene esas mecánicas bien implementadas, bien bien implementadas. Que no, no, los otros juegos no tienen eso. Hay muchos juegos de shooter, digamos, el, el de medalla de honor, medalla, sí, medalla de honor y el... ¿Cuál es el otro? El de Call of Duty. no Se, se enfocan solo como en, en pay to win, ¿sí? En cambio aquí pues no se puede pagar por eso. Aquí como que toca es... Eh, e ir subiendo nivel como ellos dicen y ya pero también digamos en este juego también se presentan ciertas cosas que se presentan ciertas cosas que uno ve que que mmm, también tira a beneficiar a los de mayor nivel o de pronto o, o uno dispara y no y, y le da, uno dispara y, y no, o sea son cosas que no sé pues eso ya hace parte como al nivel interno del juego sí digamos el sistema de, de, de la CPU, pues la máquina eh, es la que decide ciertas cosas a veces, ¿sí? Donde nos dejan, donde nos hace respawn, que se llama el respawn, es cuando nos matan, pues vuelve bueno, y sale, ¿no? Entonces, eso voy a decirlo todo porque igual, pues, bueno, bueno, o sea, me sirve a mí para organizar también lo que yo tengo en la cabeza y pues a la gente que no sepa que es un respawn, pues, pues ya lo saben, un respawn es cuando nos matan y nos aparece en algún punto del mapa, en algún punto del. No sé por qué no me deja ver el mapa, bueno. Eh, en algún punto del mapa volvemos a salir, a aparecer ahí vivos como si nada hubiera pasado. <ríe> eso es un respawn. Entonces, ¡Ah! No alcance Voy a ver si, o sea, si alcanzo. Eh, entonces, esa es una, una parte, ¿no? O sea, este tema de las escaleras también es súper importante que lo estudien porque, ese, si ven cómo se sube las escaleras así, todo extraño, es porque las, las alturas de los escalones están mal. Se sube todo extraño y se siente feo. Hay otras veces que uno sube y se siente como si estuviera saltando. Eso también es porque la altura es muy, muy alta. ¿sí? En este caso está regular. O sea, no está del todo mal, pero todavía le falta corregir ese tema. <risa> ya me subí. Ese, cómo se ve, la parte del paso. De este juego, la verdad, es, un, es una locura de lo que uno puede. O sea, es, a nivel de diseño es espectacular lo que uno puede ir generando. O sea, ver, creo que... Bueno, aquí pues voy a utilizar estos videos así como la parte introductoria y eso, pero ya en otros mapas vamos a poder ver muchas cosas que vamos a poder ver muchas muchas cosas que que mmm, que son otros mapas y que tienen otros diseños súper súper buenos. Eh. Y, y nos van a permitir, o sea, estudiar muchísimas cosas a nivel de arquitectura hay uno que ahorita lo, lo, ahorita sigo, o sea, la verdad es, es no sé si porque igual, pues no sé, cómo me dé el tiempo, pero pues igual eh, o sea, aquí la, básicamente, ese es uno de los errores que veo es que tiene como, o sea la, la primera salida, esta primera salida que es la primera salida que que uno tiene que, o sea, voy a decir lo malo, pues también voy a decir lo bueno. Ya he dicho lo bueno, he dicho muchas cosas de las buenas que, pues, que tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? O sea, para eso tendría que como que recorrer todo el, todo el mapa. Hay otro que es uno que se llama Metro, que es un mapa que se llama Metro que también lo, lo, lo, vi y voy a hablar de ese porque también está muy interesante, aunque tiene también sus errores. Este, este, lo que pasa es que está súper bien terminado, sí, toda la terminación, aunque todavía tiene errores. Mira acá hay unos errores de iluminación de sí la parte del de la del baqueo de la iluminación, pues eso no se puede hacer en el Hammer, pero pero hay que trabajarlo bien para corregir esos errores que se nos ve la como si estuviera limitado el drywall ahí, como si estuviera cortado. Eso en la vida real es así, pero pues en un juego como que es, no sé, se ve extraño. Y aquí digamos tiene muchos espacios así como este, ¿no? Como decía, hay muchos espacios que llega uno y ahí no podemos entrar, ahí ¿eh? no podemos hacer nada, como que es un... Eso también lo hacen a nivel profesional en los, en los mapas de Valve. Pero pues no sé, pues yo la verdad a mí no me gusta, son decisiones personales, pero yo, o sea, yo trataría en lo mínimo no utilizar tanto esto y dejar esos espacios ahí que no son para nada, porque esos son como, ¿para qué hicieron eso? sí Si algo no sirve para nada, pues hay que eliminarlo yo no digo que en todos los casos no hay veces que de pronto se puede generar esto que, que podemos mirar hacia allá a ver quién pasa y pero hay que hay que a nivel de arquitectura hay que resolverlo muy bien para que no para que no sea un bache para que no sea un digamos todas estas rejillas es ubicarlas más lógicamente no en cualquier lado sí un poco de, bueno aquí están bien pero ya cuando se exagera digamos si se exagera con esos elementos pues ya es un es un error no pues eso ya es lo que yo he aprendido a nivel de la experiencia pero pero eso es en el diseño, en el diseño, ¿no? El diseño, eso se habla de diseño, pero, pero, puede ser que, puede ser que eso llegue a estar bien. O sea, digamos aquí en el juego yo, yo, lo utilizo solo porque quiero hablar de ese tema, ¿sí? Pero pues no, o sea, aquí puede estar bien, esto puede funcionar muy bien, así como lo tiene. O sea, este, este diseño está muy bien. Él tiene aquí puh, tienen cosas súper, súper, súper buenas. O sea, aquí la iluminación cómo se nos llega ya, cómo nos llega. Entonces cómo cómo va dando todo lo que, lo que él hizo eso, la verdad hizo un trabajo muy muy muy bueno en, en lo que él hizo no voy a, voy a subir por aquí por el otro lado o sea esta primera salida que es la que decía esta primera salida si ve que ellos llegan hasta este punto y no saben qué hacer, ellos llegan al punto de encuentro con los otros que debe ser acá pero no puede ser tan complejo que les toque subir escaleras porque pues ellos no entienden yo sí puedo coger y subir la escalera y, y volver y saltar y hacer cualquier cosa porque yo soy una persona y entiendo eso, pero la inteligencia artificial hoy en día no, no, no es capaz de, de resolver ese tipo de cosas, no, es tan, tan inteligente la... no son tan inteligentes todavía para resolver ese tipo de cosas entonces ellos llegan como a ese punto de este punto de encuentro que eso también pasa en todos los mapas del counter, ¿sí? O sea, ellos tienen como eh, de la primera salida que es acá, esta, la primera salida, eso hay que diseñar el mapa en planta, sí, digamos, hay que hacer un sketch en planta eh, de cómo va a empezar a funcionar este tipo de salida aquí, porque no pueden tener tantas selecciones, si tienen muchas selecciones, tiene una acá, otra, o, perdón, una acá, otra acá, otra subir, subir la escalera y otra acá tiene muchísimas, no le podemos dar cinco opciones porque ellos no lo entienden ¿sí? o sea, digamos, tiene una, la, la puerta que no se ve esta, que no se ve, esta también es como un error gráfico ahí, la 2 la 2 mm. subir tiene la 3 y, y las otras dos que están por este lado, o sea, aquí ya me soltaron. Entonces, bueno, eh, vamos a ver. Mm. Tenemos esas dos que son una y dos. Subir la escalera tres. Allá hay otra cuatro. Y por este lado hay cinco opciones. Las cinco opciones no le podemos dejar porque ellos no lo entienden. Ellos no. O sea, no. Yo sí lo entiendo y puedo hacerlo, pero ellos no. O sea, ellos, cuando uno es policía, uno sale desde acá, que es el punto de, de, de salida. Como ese no, no me acuerdo, no sé el nombre, no, no, es como el, el start point, pero no, no, no, no, no sé cómo es el nombre de ellos, Ellos salen acá, ¿sí? En un principio, los policías. Y van saliendo de acá y ellos no saben qué hacer, a pesar de que tienen esta. Aquí solo tienen una y dos. Tienen esas dos opciones, de ir a A o B. Eso está bien, eso está súper bien porque así debe ser. Mm una y dos y tres tres con esta no que es la salida donde salimos allá la parte del principio yo creo que este este tienen que eliminarlo o sea hay que yo eliminaría esta zona porque para que quede todo recto o, y no tan largo sí yo haría eso para poder, porque esta esta parte eh, hay que ubicar digamos los puntos del de a y b o sea hay que hacer un diseño un rediseño del nivel para poder como organizar esa parte y que no que no aquí está la otra área que es, ellos también se entraban aquí en esta parte o sea bueno ahorita sigo hablando de eso eh, hay que hacer esa re reorganización de los de esos tres puntos, no pueden ser tres puntos yo creo que solo debe ser un punto, porque un, un punto de salida y, y por otro lado conectarse a la A o sea digamos puede ser A y, y solo tiene que ser A y B ¿sí? tiene que ser A de la ubicación de la, del sitio de la colocación de la bomba A y la colocación de la bomba B o sea todo eso es súper básico, ¿no? todo es súper básico de la... Es súper básico del counter, pero pues, o sea, digamos, ya uno para centrarse a nivel de lo que tiene que ser el diseño. Eh, otra, otro error es no dejar esos espacios tan largos, ¿no? O sea, esos espacios tan largos, no. Esos espacios tan largos no nos sirven. Porque son muy largos y, y nos quedamos dando vueltas. Aparte, no, nunca nos encontramos y se acaba el tiempo. O sea, digamos counter, el counter, el CSGO quiere es que uno se mate rápido. Ese es el objetivo de. Ese es el objetivo de. Es el objetivo de, ¿qué? de del juego. Uh, y pues ellos, eh, eso aumenta la presión, ¿sí? Como la canción, aumenta la presión. <risa> eso aumenta la presión en el jugador y pues igual eso es lo que se quiere, ¿no? Uh, pero como en este caso, nosotros podemos diseñar lo que queramos, lo que queramos. O sea, eso es lo bueno que podemos hacer, lo que queramos. Así como hizo aquí el señor que hizo esto, lo hizo muy bien. Y creó estas cajas aquí, pues esta salida, aquí no, yo me puedo parar aquí y tal. Me, me acomodo acá les, y los mato entonces eso es súper súper interesante que para que lo analicen o sea <risa> ese callo ahí entonces ese es el tema ¿no? hay, muchos, hay muchas cosas que uno puede ir analizando después pero pero lo básico es que no se le puede dar todas esas salidas, ¿no? porque digamos ellos, ellos llegan a un punto acá y no saben, o sea hay veces el jugador se traba en el jugador se traba aquí el jugador se traba ahí en ese centro, voy a volver a ir allá para que lo vean, entonces ese, pronto ese punto se puede corregir y dejarlo dejarlo más arriba, ¿no? aquí está todo el entorno, aquí no lo habían podido ver, que es, es todo el entorno de lo que se genera eh, visualmente, él tiene ahí unos errores en la parte de, de que no se debe dibujar, o sea, ahí tiene unas cosas que son errores, que ya después, eso ya lo vemos más adelante, porque pues son errores de, de que estas es texturas no ven generadas ahí pero y, y también bloques que no van a quedar ahí sin nada pues esos son errores que va a cargar el modelo sin, sin ningún sentido ¿sí? entonces eso ya son a nivel profesional que pues eso ya es, eso es diferente aquí ya no salimos pero aquí en la parte externa podemos ver todo lo que él hizo que es un trabajo vasto de todas maneras el que hizo y aquí tiene unas cosas que uno no hace para subir allá yo creo que empezó a modelar desde por ese lado, pero eso no sé se, O sea, eso es otro error. Uno no debe hacer cosas que no se van a visualizar por el jugador. O sea, lo que no vamos a ver... Pues digamos allá atrás yo no pondría cosas porque pues allá atrás de este muro, pues para qué, si nadie los va a ver, nadie puede llegar hasta allá, si ¿sí? nadie puede ir hasta allá. Entonces, pues como que no, esos son errores de diseño, sí, ya hice un video de ese tema de errores de diseño, y pues ahí me puedo quedar uf, haciendo muchísimos videos de errores de diseño, porque pues son cosas que no se deben hacer y se siguen haciendo, o sea, en la vida real se siguen haciendo. Pero pues aquí pues en el counter, pues no hay pues hay problema porque igual, eso no se debe hacer porque no va a ser una carga para el modelo que no se va a poder, que no se va a ver es como si yo hago aquí yo pongo aquí, o sea, después de esta puerta pongo objetos y yo no puedo entrar acá ¿sí? ¿para qué hago eso? pues es sí, ilógico, entonces no es un error, ah aquí bueno, bueno, eso es un error pero bueno, o sea, es, es desde que no se abuse tanto de ese error pues en realidad pues bueno pero no se debe abusar porque si uno los como es un error pues vamos a tener problemas si lo, si lo hacemos ¿no? si hacemos mucho eso pues es un error que de pronto ese personaje no, no sabía pero pues bueno entonces el objetivo básico es aquí colocar la bomba, ¿no? Es el objetivo como básico, si yo lo hago, o sea, ya en unos mapas donde hay gente real, eso no lo deja uno colocar así la bomba así tan fácilmente, yo siempre, o sea, ya con personas eso es súper difícil. Digamos, este, este, hasta cierto punto se pueden generar cosas aquí como que uno llega y no se puede abrir, bueno, eh, aquí en este caso por lo menos estoy viendo hasta allá pero yo dejaría esas puertas útiles, o sea, que uno pueda entrar allá, igual no, es, solo es colocar una puerta y ya, o sea, no es, no es tan difícil um, aquí en el punto B, entonces aquí ya uno puede llegar, o sea, aquí uno una zona súper súper interesante, ¿no? esto es súper súper, yo creo que o sea, el señor que hizo esto sabe, sabe de diseño, sabe, sabe de arquitectura, sabe de bastantes cosas mmm... Um, entonces, o sea, sí, sabe o sea, sabe diseño, tiene muchísimas y de pronto le falta mejorar en todos esos errores que, que he dicho pero pues son cosas que, tienen ¿sí cómo se va generando la iluminación? Eso, eso es lo que hace el source, la iluminación, como que la carga súper súper bien, aquí hay otro error pero eso es porque tiene metido ahí un, una figura tiene una figura ahí metida Entonces, bueno, esos son errorcitos pequeños. O sea, el error gran, más grande que hay es que no puede tener todo ese tipo de elecciones, ¿sí? O sea, ese tipo de elecciones, elecciones, mmm, no puede tener todas esas elecciones porque, pues, los bots, o sea, las, y también si fuéramos personas, si fuéramos solo personas, pues, bueno, eh, puede ser interesante verlo porque, pues, vamos a poder jugar de una forma diferente, ¿sí? Pero tiene muchos recovecos, mucha vuelta mucha vuelta, entonces eso va, va a complicar bastante el juego porque, pues, o sea, si solo personas bueno, puede funcionar, pero aquí jugando con los bots con las personas que son eh, de inteligencia artificial pues pues pues tenemos ese problema ¿no? esa parte del patio esta parte del patio está súper súper bien trabajada o sea está bien trabajada pero entonces esta parte hay que ya la pondría arriba ¿sí? esta, hay que subir dos eh, metro y medio esto porque ellos se traban ahí hay muchos objetos acá entonces estos objetos hay que reducir objetos, objetos ¿sí? reducir objetos porque ellos se traban ellos se traban ahí entonces no, sí, yo reduciría objetos acá y también subiría el nivel de esto para que ellos no se traben, para que no se traen ahí ni el piso entonces eso es uno que yo yo haría eso la verdad eh, es lo, pero ya a nivel de jugador sí eso es un concepto a nivel de jugador para que el mapa funcione pues eh, mejor pero eh, esto puede funcionar en la vida real así o sea eso es lo, lo chévere de la parte del gaming es que, que uno puede ir visualizando esos modelos y, y, y o sea son cosas que realmente es, se ven súper o sea se ven súper bien y vamos otra vez para allá para poder mirar ese ese tema Ellos no sé eso, pues, ellos como que ni se dan cuenta que yo estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, en cambio, pues ya es, en los sistemas del juego, pues si se funcionan de, de... cuando uno está jugando ya con personas reales, pues... <risa> con personas reales no es tan fácil ¿no? ya a mí me han matado en segundos pero bueno eso son eh, creo que eso es como lo más básico o sea lo que lo más básico pero pues igual o sea de, de los errores o sea los mapas de los de val también tienen errores o sea de pronto no son errores así como como estos que uno ve aquí que son cosas ahí con objetos sueltos y eso no porque lógicamente ellos son los profesionales que quedaron el juego pero tienen errores también en ciertas cosas, o sea, pero no son perfectos hay digamos modelos en, en, en, en esos de Italy, el Italy Map que es el que más me acuerdo ahorita tiene errores, o sea, tiene cosas ahí como que pues, o sea hay cosas de diseño que pues ellos pusieron ahí, pero pues bueno, igual son cosas que, que bueno pues, todo no puede ser perfecto, sí, tenemos algunas, eh, eh, algunas cosas que a nivel de diseño pues no están bien o a nivel de del nivel de design también debe haber algún error o sea, son más difíciles de encontrar porque pues lógicamente ellos pues ya son más profesionales y digamos, o sea estos errores básicos de los que digo, digamos como acá pues bueno, eso son realidades pasables o sea, eso no, pues si uno quiere hacer eso en el, a nivel de diseño pues lo puede hacer, o sea, son no, eh, estos huecos que uno deja ahí, que se vea hacia allá eso pues hay gente que le puede gustar y hay gente que no o sea, en lo posible yo evito esas cosas, solo como digo, cuando son objetos de, de que uno puede llegar a trabajar con el entorno, pues lo hace. Pero pero ese, ese espacio tan largo, no. Los espacios tan largos, sí, no, porque pues en este tipo de juegos no, no, pues eso no, no, no funciona bien. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Esto está muy bien, o sea, la parte del diseño, hay muchas cosas muy bien logradas, o sea. Esto, esto es súper súper interesante lo que hizo ahí en la parte del diseño ese tipo de lobbies, espacios, o sea, espacios bien hechos, bien hechos le faltan, digamos, yo colocaría algunos otros objetos, o sea, de pronto eh, eh, darle más funcionalidad a los espacios digamos, no poner tantas esquinas así cerradas, aunque en el counter se utiliza eso, en el counter se utiliza eso pues para que uno se pueda acomodar en las esquinas y, y tal, así funciona el juego pero hay, o sea, hay cosas que, que uno puede ir mejorando a través del diseño a través de que sabemos de diseño podemos ir haciendo muchas cosas que <risa> ahí no le puede dar porque no puede atravesar ese vídeo pero él no sabe eso, si es el bot, no, el bot no sabe eh, entonces a nivel de diseño pues pues lógicamente hay muchas cosas que, que podemos ir mejorando después O sea, eh, digamos vea que poco pocos equipos ahí, bueno está bien eso no o sea, hay, hay ciertas cosas que digamos después las tenemos que ir saltando. O si sea, No podemos centrarnos tanto a, a que esto es un diseño porque pues esto en realidad es un juego. O sea, hay que basarse en ese punto. Yo sé que es difícil porque nosotros como diseñadores siempre queremos resolver las cosas todas y ¿sí? resolver todo. Y, y pues, digamos aquí, este es un espacio ahí que queda ahí vacío acá. Pero bueno, eso eso se puede ir corrigiendo. O sea, eso se puede dejar así, se puede omitir. Esa es la palabra como omitir se puede omitir esos, esos de ciertos detalles pero pues igual sigo la o sea este mapa está muy bien creado sí o sea tiene esos errores tiene esos errores que, que se pueden corregir y, y ya pues pero ya este mapa es jugable este mapa es jugable pues para la gente que quiera jugarlo y Y, y que no pues no tiene mayor problema ahí como yo lo estoy jugando o sea es súper jugable pero ya con la gente que ya con más gente y personas y eso ese poco de puertas ahí pues ya se va a complicar ciertas cosas y ¿sí? vamos aquí llega allá está el personaje atorado sí es el que siempre se atora siempre se atora ahí porque pues él no entiende no, pues, no es capaz de salir eh, por aquí no había pasado aquí también puso una puerta con un espacio que no vamos a, podemos entrar no entonces es otro error porque pues eso no se debe hacer. y hasta ya no alcanzo a saltar. ahí sí alcancé <risa> para poder mirar ese espacio ahí como es que porque como no está por las puertas, pues no podemos verlo. Pero aquí ya está bastante, o sea, súper bien la parte del diseño, hay que quitarle estas cosas, estas cajas ahí. Yo le quitaría esas cajas. Pero pero de resto hay unas cosas súper súper interesantes, ¿no? Además se quedó ahí. <risa> Entonces es también exagero un poco con esos triángulos, ¿no? O sea, creo que hubiera podido dejar esa pared como en color verde así como ese otro color más clarito pero eso ya son detalles ¿no? a nivel de diseño y todo eso ya son detalles que, que después podemos ir Que podemos después ir corrigiendo, bueno, yo creo que eso es, eso es a nivel de esa parte, yo creo que no voy a desgastar todos los conocimientos, pues, o te da todo el tiempo pues en una sola cosa, o los conocimientos en solo una cosa, porque pues hay otros mapas, o sea, hay otras cosas que podemos ir analizando después. Y también pues es, no podemos esperar que un solo mapa sea perfecto, sí, ningún mapa es perfecto, o sea, tenemos. Tenemos eh, muchos mapas eso es lo interesante que tenemos muchísimos mapas para analizar no todos son igual de buenos no este es bastante bueno pero no todos son buenos o sea, hay unos que pues son de, de o sea no todo el mundo puede ser diseñador de niveles no sí o sea eso, es para esto hay que tener muchísima eh, tiempo, dedicación y también saber de diseño, saber de arquitectura, saber de, de, de los engines, saber de iluminación o sea, que, uy, un detalle súper interesante acá, mira es súper interesante yo no, no sé hacer esto, pero bueno, o sea, yo por ejemplo no sé hacer esto pero uf, está súper genial ese, de pronto si le hubiera dejado un poquito más de espacio se ve súper súper, es la de ingeniería bueno, área de ingeniería y aquí no hay nada, no o sea, hay que tener siempre cierta lógica esto se ve súper bien, súper bien. Eh, pero, pero pues igual son cosas que... Son cosas que que, que... que poco a poco se pueden ir, pues... Se pueden ir corrigiendo poco a poco, ¿no? Esto es el área farmacéutica. Pues lo dividió así en esas áreas. Aquí puso como unos cuadros ahí, ¿vale? ¿no? no sé. Voy a parte de la decoración del nivel, pues bueno. Si esos vidrios es mejor que queden en rompibles son, a mí me gustan que sean rompibles pero bueno eso ya son gustos de resto no nada más gente eso es eso es lo que eso es lo que lo que quería comentar o sea ahí, ahí este, estas granadas son súper súper interesantes el juego tiene su cosa súper chévere ah ya la tiré <risa> Ahí o se atravesaron. Eh, súper, súper interesantes. Que son objetos. Los, los que, pues, ya conocen el juego. Pues, lógico. Pero, pero lo que uno puede lograr. Como ustedes lo pueden ver. Es súper, súper genial. Aquí tiene como un área de, de estatuillas. Y bueno, eso es como lo básico. Aquí tiene esta bajada. Donde pasamos ahora. Y aquí no hay nada. Siempre es como unos caminos que no llevan a ningún lado. Pero eh, ya son cosas que, pues, tienen que pasar. en el juego. ¿sí? No podemos. Eh, pues, porque ese es como el. La mecánica del juego es como esconderse y asesinar y volver y, y aparecer. Es como la gran mecánica del juego de los shooters. Entonces, pues, pero a nivel de, de, de, de shooters, el counter es de los mejores. O sea. Pero bueno, eso ya, ya en los siguientes videos no voy a hablar tanto de eso. Porque, pues, eso es solo a nivel introductorio que lo voy a decir. Ya después me voy a centrar solo en la parte de, del diseño, de los niveles, que es lo que más. Y, y, de, y del concepto, ¿no? De todo el concepto, de todo lo, lo general, todo de, de lo general así de lo general a particular, para que quede más fácil hablar de todos esos temas y y nada, o sea, yo hasta ahí, hasta ahí lo, lo, lo dejo. <risa> Se me vinieron todos acá. Eh, son como todos tontos esos esos bots. Entonces, bueno, es que más mmm, recomendaciones. Bueno, hay muchas, no. O sea, es, eh, ya todo lo que he dicho. O sea, he dicho varias cosas que yo sé que después se pueden recapacitar y eh, mirar bastante y recapacitar bastante en ciertas ideas. Que si eso tiene muy buenas ideas este mapa. Bueno, igual hay, hay más mapas. O sea, yo que voy a poder analizar en otros mapas eh, los errores que van a tener también. Entonces, eso me, me gustan los videos por poder trabajar de esa forma que y pues utilizando el trabajo de otros, no, pues no, hasta ahí ¿no? No, no no creo que le esté robando nada, porque pues igual, esto lo puso pues para que lo juguemos, ¿no? Entonces, eso, eso, es lo que yo estoy haciendo, estoy jugando. Un mapa. Y ya, eso es el tema. Bueno, entonces va Voy a, a dejarlo hasta ahí. Y, los, y ya, creo que esta parte la cierro, este video hasta ahí. Porque pues ya lo, ya los otros van a ser como con otros mapas pero lo que digo ya puedo entrar más de lleno a la parte ya hice como la parte introductoria que es lo más lo más difícil mientras uno empieza ya después ya, ya puedo centrarme en la parte que tiene que ser del del ya es lo que quiero hablar de la parte de lo que digo el diseño toda la parte todo el resto de cosas ¿no? de, de, de la parte que quiero ir manejando en este tipo de dios uh, bueno eh, pues por último pues gracias al a creador de esto no porque pues todo el tiempo que, que se ve que le tuvo que dedicar es bastante y que es un diseño muy bueno ¿no? es, un, es muy bueno, muy bueno ya. listo, entonces hasta ahí lo dejo para que para seguir en, otro, en, otros, en, otros, en otros mapas y, y seguir con este tipo de videos que están súper interesantes listo, entonces gracias y cuídense cuídense mucho gente